Vamos a analizar ese bicho ¡Ey! Relaja, relájate, relájate tú, tú, tú, está enfadado, ¿eh? Está enfadado, como baje, como baje me mata Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de vuelta al canal Hoy os traigo... Un nuevo vídeo, y estoy aquí en No Man's Sky, y bueno chicos, habéis visto que, que, por ejemplo, estáis viendo, ahora mismo, ahí está Estáis viendo que ya tengo la nave preparada, pero no he hecho nada, es decir, lo único que he hecho, como veis aquí, a ver, aquí Solo te he registrado unas cuantas plantas, porque solo tengo este planeta A ver, vamos, eh, para que veáis el resto, tengo esto y ya está, no tengo nada más Es decir, el planeta que le he llamado origen eh, Tengo 25.700 puntámenes Tengo cositas para vender aquí Estas tres cosas que no las quiero para nada Y vamos a, a despegar, me parece a mí Porque no hay mucho ahora mismo que, que ver aquí Si no me equivoco, a ver Tengo todo cargado hasta arriba Vale, vamos a darle, chicos Es la primera vez que despego la nave en, esta, en este decir así, mapa, porque ya lo he probado en otros mapas vale que he jugado, por decirlo así ya, ahí está, luego de viaje cumplido, salimos aquí a la atmósfera pero bueno, yo ya he salido al espacio en otras partidas que he tenido, pero que he borrado porque siempre hacía algo mal, y allí tenemos la estación espacial que ahora iremos, ahí tenemos seguramente el planeta al que iremos en este episodio, la verdad no sé cuánto durará eh, durará, perdón y ya está, ¿no? O sea, yo creo que no hay nada No hay mucho más que decir eh, vamos a ver, vamos a ver Sé que puedo usar el hiperturbo este No, no, no, que no quiero entrar macho. Eh, qué es esto Eh, a ver, a ver, a ver A ver, ahí está Que esto es lo que quería coger yo Vamos aquí A ah, por esto Está fuera que nos viene genial el cambio que se consigue un poco aunque... de ¿Es... de espera esto es oro el... es oro a ver espera espera espera espera me voy a llevar todo esto vale es que vale a ver dime que es oro dime que es oro y me corona dime que es oro Irido, Vale Fue a la pinche pacífica. La gata. Vale, si no me equivoco, estos son los dos planetas. ¿Ese? ¿Es rojo? Escúchame, es que tiene pinta de, de no ser muy agradable. Vale. Tenemos bastante tamio, todo hay que decirlo. Eh, ahí hay unas naves que vamos a ya, ya lo veremos en futuros. A ver, esto lo destruyo vivo esto aquí esto aquí que quiero conseguir suficiente cambia porque es muy miedo quedarme sin cambio en medio del episodio ahí está vamos a ver cuánto tenemos bien bien bien está bien vale pues vamos a ir hacia aquí que okay, no atacamos nada le voy a dar el tubo este que llegamos en 0, bueno, quería comentar que este juego me está encantando, o sea, no he visto cosa más chula, perdón ¿Mm? Perdón si no se ve algo bien Vale, perfecto, vamos a entrar, qué guay, ¿no? Está central ¿no? Vale, entramos, anda, es como de arcoíris perdonad si no se me oye muy bien, es que tenía aquí la mano en la cara. Estaba aquí con las cositas. Ahí se ve que se me el planeta del que venimos. Vamos aquí a vender unas cositas que tenía guardadas. Y mmm, solo quiero deciros que no he avanzado nada. O sea, es la primera vez que salgo al espacio porque... El, eh, o sea, a ver, vamos a ver. Eh, Dar, ¿qué es esto? Dar Dar Vamos a darle 10 mil Si, pues, está claramente emocionado. Me da algo a cambio. A ver. Tecnología descubierta. Rayo de fase. Dispositivo láser de astronave. Espera, vamos a salirnos por aquí. Pero como he dicho, o sea, no he jugado nada, o sea. Eh, ha sido solo eh, Empezar esto Mira Matrix de Provisión de Mercado Galáctico Bueno, pues como he dicho eh, O sea, solo he construido la nave Y he cogido Unos, unos pocos objetos para vender ahora y, y apañarme en este episodio Vamos a ver eh, qué puedo vender A ver El inventario de la nave Era aquí, sí vale, Vamos a ver Espera, vale, esto se vende eh, mucho más bajo de lo que es Así que prefiero guardármelo y venderlo en otra galaxia Porque vamos, eh, no creo que me merezca mucho El Merilio se venda eso A ver, vamos a ver El Iridio, ¿en serio? Plutonio, a ver 0.9 más 1.8 El Platino hmm, A ver el tamio, 2.8 Vale, ya tenemos Trabajo que hacer, vamos a vender Todo este tamio Porque, madre mía Es que, como si veis aquí Donde tengo el circulito Si veis, pone 4,7 Y 3,4, esto me lo voy a guardar Para, bueno, en realidad no Porque eh, ya encontraremos Más, así que lo voy a vender Porque ahora mismo no lo quiero para nada Y es que acabo de ver que es que es una locura esto. ¿Habéis visto el emirilio? Que se, se vende 1.8 más caro. Ostras, esto... ¡Oh! ¡Qué guapa la nave! A ver... ¡Qué guay! Esta también. Vale, vale, está aquí, está aquí. A ver... ¿Puedo...? Qué guapo eres Por eso me haces una rebaja. El piloto es que el pico para hacer eh, Para ver si estás dispuesto a también no Estoy dispuesto a vender su nave Hacer una oferta por la nave al ser vivo eh, Vale 306.000 solo eh, no, Nave nueva 18 espacios, no sé cuánto Tiene la mía, lo tendré que ver Y y la verdad que no sé, no sé eh, qué trato le podemos hacer, porque no sé qué le podría dar. A ver, declinar. Bueno, bueno, bueno, va, vamos viendo. Buah. ¡Oh, qué guapa! Madre mía, madre mía. ¡Qué guapa las naves, macho! ¡Qué guapada! Quiero ver esta. A esta Mira, qué grande Anda, si tú eres el mismo de antes Se van a poder Hacer Una oferta 23 espacios Un millón Bueno, pues como que nos vamos a ir un poco ¿eh? Adiós eh, Mi nave aquí está Bueno, pues vamos a irnos A por... donde hay mis queridos meteoritos piedras raras que necesito coger materiales hierro de <tose> la esto bueno bueno vale bien no nos chupamos pues vale vamos a darle aquí Vamos a seguir con el más y si veo que se hace muy pesado hago un corte y ya está, no se hace más pesado. Aparte me vais a tener que ir dando unos cuantos consejos por el simple hecho de que, pues bueno, eh, no soy muy buena en este juego y me gustaría que me dices consejos porque soy demasiado malo, o sea, no tengo ni puñetera idea de jugar. Por ejemplo, eh, me la he jugado a vender eso y a lo mejor en la siguiente galaxia, cuando sigamos el hidropulso. No vendamos 20 veces más caro Pero como ahora mismo no tengo mucho dinero Pues tengo lo que sea Vale, vamos a aprovechar Que en esta galaxia se vende bastante caro el, el, el camión 9 Y lo, no lo entiendo la verdad Porque está todo lleno de piedras Y se consigue bastante fácil Vale, este planeta está sin descubrir Bueno, vamos bueno, a calmar eh, no sé si iremos a otro planeta, pero vamos, eh, lo que tengo muy claro es que hoy nos vamos a forrar y luego fuera de cámara pues te que también me seguir forrando. Esto es aquí, esto por acá. Pues como digo, me vas a tener que ir algunos consejos porque de verdad. Eh, se me da muy mal el juego y, y así pues aprendo un poquito más de, de todo esto que me tiene bastante vamos a ver cuándo tenemos ya solo un par en serio bueno pues vamos a mover esto aquí esto aquí iridio esto aquí eh, vale vale vale sí sí sí Vamos a coger... Vamos a llenar los eh, los dos espacios que nos quedan. Y si queréis, ahora nos vemos cuando termine de coger todo esto. Ha sido un ratito lo que he tardado en conseguir todo esto. Ahí, como veis, ha ido un amigo que estábamos juntos hablando en el grupo. Y vamos a vender objetos del inventario. Eh, tamio. Vale. Vale, vale. uy, uy, uy, uy Como... ¿Cómo lo vamos a hinchar? Porque mira todo lo que tengo eh, Vale, 126.000 Vale, vale, vale, vale vale, Me gusta, me gusta, me gusta, chicos Me gusta Pues bueno, mmm, vamos Yo creo que para finalizar el vídeo mmm, A ver, espera, vamos a coger Algo de tecnología que habrá por aquí, ¿no? Bueno, primero Esto, carbón de bueno, bueno, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, para eso, venga Fondos limitados, crédito obtenido 126.000 Vale Venga, venga, venga Bueno, nada No hay para coger nada, vale, vale Esto sí Y vámonos para la nave Vamos al nuevo planeta y ya vemos qué podemos hacer. Eh, ahí, ahí llega una nave, macho. Y esta rosita es, es la clave de la vida, macho. Es la clave de la vida. A ver. Hola. Eh, a ver. Hacer una oferta al ser vivo por la nave. ¿Cuánto me pides? 677.000. ¿Cuántos espacios? 21. Bueno, bueno, bueno. Ya veremos, ya veremos. Si veo qué tal, me lo pienso. Eh, esta. Vamos a ver. De la nave pues, ya vemos lo que tiene esta gente ahí estamos felta ayudante mm, rr, sutil hacer una oferta por la nave, a ver cuánto pide este hombre tiene un espacio menos, nación. yo quiero algo con muchísimo espacio macho, si no... A ver, lo que haré será ahorrar y ya está. Y cuando tenga ya mucho dinero, me compro una. A ver, ¿esta cuánto tiene? ¿Cuántos espacios? Por, por ir viendo. Mm, macho, ¿tú eres millonario? ¿Qué tienes todo una nave? A ver. Ahí está. Un millón, 23 espacios. Sé que le paso muy rápido. Sé que le paso muy rápido, pero bueno, es malo tiempo a verlo. Vamos a. Vamos a ver, espera que a ver si nos queda algo por registrar. Vale, vale, vale, vale. Pues podemos despegar, a ver... Mantener el círculo para iniciar incluso. ¿Qué pasa? Está todo perfecto, ¿no? Ahí está, macho. Ahí, vale. Ya has descubierto este, este es el planeta... Del que hemos empezado el episodio, episodio ahora. Y creo que vamos a ir a este A ver no, Vamos a ir para allá Ahí estamos Llegamos en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ¿Qué uy, uy, uy ¿Es todo rojo? Es cosa mía de Malfario Vamos a ver Uf, Tío, que Malfario da esto No tengo no vuelvo al planeta Inferno Fauna copioso, ah, no me he enterado mucho, pero bueno. A ver, vamos a ver. Eh, Todavía hay suficiente energía. Vale, vamos a investigar algunas plantitas de aquí. No, hierro, bueno, aún bueno, así, todo es válido. Aquí, esto ya está descubierto. Analizamos, perfecto Esto de aquí, se puede analizar, ¿no? Sí, ahí está Hierro Esto ya está descubierto, estas plantas Que tienen que poderse analizar No Vale, esta, esta piedra giganota A ver Ahí hay animales, eso me gusta Vamos a ver Usamos esto, ahí estamos. What the? ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? Vale, da igual. Vamos a subirnos aquí con el jetpack. Este bicho es hostil, no, lo siguiente. No juro, mira ahí. A ver, mayor racional. Buah, macho eh, Ah, no Se tiene pinta de ser esto bueno y todo Ahí hay algo Ahí abajo que se está moviendo Y tampoco me apetece Saberlo ¿Yo te disparo? Vale Vamos a analizar ese bicho Relaja, relájate, relájate Tú, tú, tú, está enfadado, ¿eh? Está enfadado, como baje Como baje me mata Va a haber que matarle Esto está mal ¿Vas ahí, ahí o qué? ¡Holo! Tú, tú, tú, tú. La hemos liado, eh. La hemos liado, macho. Este bicho tiene que tener más. Tiene que tener más mala leche, macho. Pero... ¡Hala! ¡Hala, hola, hola, hola! Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué nos ha hecho la mierda esta, macho? Porque... ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? loco esta mierda, de verdad ¿qué dices? que es que no tenemos escudo la armadura, macho, que me está tocando esta mierda, se ha ido, se va ¡Uf! macho, que mal le he pasado eso lo analizamos macho, le he pasado más mal, Qué susto macho, o sea me he quedado al ras de morir analizamos esto analizamos esto Madre mía, tío. Es que no me han matado de milagro la mierda esta. Analizamos. La seta esa. A ver si esta que la puedo analizar, ¿no? Está aquí. Esto se puede analizar, ¿no? pues como que este planeta es un poco así mierda no le voy a eh, ya sé cómo le voy a llamar macho mira, mira. Eh, me subo aquí para que no me ataque nada y a ver vamos a ver este es que no me hace falta nada más mira y no a metemos todo esto Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Y perfecto, le damos aquí para ver más cosas. Madre mía, chaval, todo lo que hemos conseguido. Completarlo y nos dan bastante dinerillo. Vamos a ver este cómo vamos. A ver. En este el 40%, eh, no está mal, no está mal. Bueno, pues creo que aquí vamos a dejar el episodio, no sé cuánto llevaremos, pero bueno, ese primer episodio ha sido un poco más cortito, pero ha sido un poco así para de prueba y si veo que os gusta subiros más. Espero que os haya gustado, el logro de viaje cumplido. Si es así, darle un pedazo de like, suscribirse si no estáis. Sí, suscribiros si no estáis Seguirme en mis redes sociales que las tenéis abajo en la descripción Junto a mi canal secundario En el que subo minecraft y más juegos De este tipo más tranquilitos Y bueno chicos nos vemos en el siguiente vídeo Adiós